Pues este es el jueguito, gente. Ya lo habréis visto porque lo trajo el Rubius, ¿eh? Miren, es que. yo. Te lo juro que es una locura, ellos. ¿eh? Una puta pasada. Vamos a darle. Bueno, continúe, ¿no? O sea, yo no he jugado, ¿no? Ah, es verdad, sí, lo probé. This game uh, use uh, an auto save the Fire Tour. Uh, not keep the tour. Ok, vale, tiene auto guardado. Pues comenzamos. Juego de terror y puzzle al mismo tiempo. Es muy creepy, ¿sabes? Muy, muy, muy creepy. La verdad, o sea, las cosas que vais a ver son un poco creepy. Muy, muy creepy. Muy creepy pasta. Pero me pareció bastante graciosa la idea, la verdad, del juego. Y hostia, a la larga, pues lo vi y tal. Y digo, bueno, lo único malo que tiene es la cruceta, ¿no? Se ve un poco al, al obo. Lo adin. Ah, y tal, o sea, vale, aquí. O ¿Sabes? Por eso ponía continuo. No es que haya empezado ni que la haya jugado, ¿vale? O sea, simplemente es que, pues eso, ¿no? Está un poquito tasteándolo. Vale, creo que tiene. Creo que tiene cuatro finales, ¿no? Eh, diferentes, creo. O sea, lo intentaré. Lo ¿eh? intentaré, intentaré hacer todos los finales, ¿sabes? A la larga. Vale, pero como se lo vi, se lo he visto un poco por encima, de Ruby, más o menos estoy, ¿sabes? Las plantas significan cosas que después se tienen que cultivar aquí, o sea, hay aquí una zona. El robot la clave, por lo que veo, ¿no? O sea, el robotito es la clave, la muñeca. O sea, algo había que hacer, tío, la muñeca, qué? ¿cómo era? O sea, a la muñeca le tenemos que cortar la cabeza, algo así, era algo raro. Realmente, ¿veis esa planta? Si la pones ahí, crece, ¿sabes? O sea, se ve súper oscuro, supongo, ¿no? A ver, eh, language, podéis cambiarle el lenguaje a español en la vida. Italiano, español, ¿en serio tiene? No me lo creo. Gráfico, comando, gráfico, gráfico. O a ver. Eh, PS, lo dejamos en 144. Eh, nivel de calidad elevada. Muy elevada, no. Eh, vale. No tiene ni transparencia ni polla, gente. O sea, tal cual. Eh, a ver. Bueno, primera cinta, gente. En la cocina y tal. Miedo me da, ¿eh? Amanda. A su madre, ¿sabes? Amanda. And I'm Wooly. Pobre Wooly y yo Today we're going Hoy vamos a hacer un pastel de, de manzanas mi, mi favorito pie. es el de melocotón, ¿sabes? Uh. Kind of pie? ¿Cuál es tu pastel favorito? De caca Bro, ¿y tan? Bro ¿Cómo se nada limpio? Tengo que escribir todo O sea, aquí cabe chocolate Sí, ¿no? Vale Me has obligado, Amanda, a mandar poner eso Poncha tu madre Primero tenemos que cortar la manzana eh, ¿Sabemos qué podemos usar para cortar eh, Estas manzanas? Eh, cuchillo O sea, sí, ¿no? Y tal We can use bueno, papá, eh, voy a meterle la segunda parte del war eh, Que eh, paso un buen directo that, Gracias mi hermano that. Álvaro, igualmente Darle bien duro también en el directillo oh, Enormísimo Y descanso we're también después de, de Desconecta yo me jodería, ¿no? Un mega abrazo y gracias siempre de nuevo por todo el apoyito. ¿Qué qué? Parece peligroso, Manny. A ver si sí, va guay. O sea, tengo preparado bastantes juegos indie en cierto modo para hoy. A ver qué tal. Hostia, Estoy empanado, gente. Sí. Ah, vale, vale, cambié la categoría y tal. Maldita sea Manda, gente. De sugar. Manny. Nope, try again. No me di cuenta, estaba viendo si había puesto la categoría. Lo siento, manda. No quiero ayudarte, perro? Eh, bro, I don't know. ¿Qué me preguntó, gente? O sea. Eh, where is the sugar, bro? Si, si no está aquí. No está. Maní. No está, bro. ¿Qué coño? Mamerto. Mal, no la estantería de arriba las manzanas y la canela El cinnamon el oh. okay, Vale, te de hacer un pastel Ajá First, Primero eh, precalentaremos el horno a ah, eh, 400, ¿qué? Creo que no es buena idea que usemos el horno nosotros, pobre guri, ¿eh? Pobre guri, tío sure right <laughs> <our> own, <laughs> <laughs> <laughs> Estamos solo, guri Vale, vale 425 grados, primero diablo puñeta Hostia, 425 Vale, vale, vale 425, ¿sabes? 425 Eso es un puzzle, gente Eso es un puzzle, bro Eso es un puzzle, bro tomado tiempo Putada 240 en el horno Tengo que poner manzanas y tal Vale Para el siguiente puzzle sería Creo que es así Manzanas y eso Hacemos esto Bueno, esperaos a ver 40 minutos Es el cómplice, ¿no? Gente 425 y tal. Eh, 40 minutos, ¿no? 425, 40 minutillos. Eh, pastelico. O sea, ya estaría, ¿no? Creo que va a, ir, va a ir siendo así, ¿no? Vale. Tenemos la cinta que es en tu vecindario. What the fuck. Gente, la muñeca esa hay que matarla y tal. Es para de conia. What the hell. Pero dirá a la señorita Amanda. Amanda, hola, amigui eh, ¿Qué? ¿Amigui? Hay un cadáver, dos cadáveres, tres cadáveres, ¿qué? Es lo que más te gusta del vecindario, ¿sabes? Hola Eso me gusta, en mi vecindario hay muchísimos amigos ¿Segura? Hoy quiero eh, mandarle algo especial a mi amiga Primero tengo que ir a la tienda a comprar una tarjeta Ah, Vale ¿Dónde está esta tienda? Hombre, no va a ser ahí en la panadería. ¿Cómo que salen la tienda, gilipollas? O sea, office, ¿no? En serio. No tarjeta. Plan de cumpleaños aquí. Mejor quiero una tarjeta. Mi amiga me ayudó cuando estaba triste y tal. Dijo cumpleaños y tal, ¿no? No es su cumpleaños, huele su niña. Eh... Este, bro. ¿Crees que eso es lo que necesita? Bro, si no es ese... Tenían encontrado la tarjeta perfecta. Tarjeta perfecta. Oh, vamos con el siguiente recap. Pensé que se había roto el string. Eh... Quiero algo especial de comer a a a a para mi am amiga. También puedo comer co ¿Dónde a puedo a comprar algo especial para mi amiga? Con la pastelería y tal. Vamos, vamos, vamos. forma vamos. pito vamos. me vamos. gente vamos. Mira, vamos. Mira, vamos. Mira, vamos. Mira, vamos. Mira, vamos. Mira, vamos. some vamos. Mira, vamos. Mira, vamos. Mira, vamos. We just have one more stop in the nos queda otra paleta en el de paquete ¿Qué? El, pa el paquete está listo para mi amiga so we Así need que to tengo it. que enviarlo a seguro ok seguro Ok vamos one a Ni seguro seguro seguro no, no, no me acuerdo. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Si la cago. No, ¿Cómo se llamaba, bro? La cagué. La cagué, Alice. Bro, ¿cómo se llamaba y tal? Rayante. ¿Qué coño? Segundo. ¿Qué coño, bro? Ah, mamá huevo ¿Cómo se llamaba, bro? Esta mierda, ¿no? Supongo ¿Cómo se llamaba, mamá? ¿Cómo se llamaba, mamá? ¿Qué? ¿Qué era, bro? Concha tu madre Vale, vale, Ken. ¿Qué? Bien hecho, bro. Haciendo trampitos. Eso, eso no lo ha dicho, ¿no? Vale, ¿cómo estamos? Muchas gracias por ese mega follow, Buenardo. Espero que disfrutes del directo y de las grandes personas que forman parte de esta gran comunidad, Papajomón en Twitch. Bienvenido. ¿Cómo estamos, campeón? ¿Y qué? ¿No lo sabías? ¿Lo dijo y tal? La niña. En serio. No lo sabía, ¿eh? Damen. Hey, entonces ya te has visto. Tú te lo viste en el rubius. Me pareció bastante guay. Volví un poco Y eh, lo quise traer hoy Después del competitivo De Valorant, ¿sabes? No obstante, digo Del Tiri, ¿sabes? Está bastante guapo o sea, a ver, Está gracioso en cierto modo Y creo que eran unos cuatro finales, ¿no? Gracias de nuevo por ese mega follow Vamos pues a ver ¿qué, ¿Qué tengo que hacer ahora, gente? O sea, no me he dado cuenta ¿Había un asterisk o algo ahí? ¿En serio? O sea, ¿había un asterisk ahí? O sea, ¿o no? ¿Qué coño es esa guata? Y sí, a ver ¿Sabía una serie entonces? O sea... gente, sonó algo, ¿eh? Y qué guay. Yo. A ver, descubrí el juego por el rubius, o sea, literal. La había visto antes, pero no sabía cómo era el juego, digo. ¿Qué coño es esta vaina? ¿Sabes? Me pareció bastante gracioso. Vale, la otra cinta, gente. O sea. Tengo que matar a la muñeca y tal, seguro. ¿Y eso? ¿Qué? Puede de order VHS. O sea. Eh, en tu vecindario New Balance ¿En qué más? Eh, ahora voy eh, Segunda cinta Que sería la de eh, Creo que era en mi vecindario ¿No? Sí O sea, es esa He hecho lo del horno eh, Literalmente lo del pastel de carne Este extraño Espera, esto No creo que sea para ahora ¿No? Algo raro La del horno es eh, ¿No? La del horno eh, La del pastel de manzana Se lo hice O sea, es el primero que he hecho No puedo todavía... Esto sería la polla, ¿eh? abrirlo ya, ¿eh? O sea, realmente... Pero eso supongo que estará por aquí, ¿no? O sea, en plan, el código estará por aquí, ¿no? Allá. Ya sabes por dónde voy, grande. ¿eh? O sea, cómo lo no sabéis, tío. Si me encanta el juego. Oh, me he equivocado, ¿no? Ey. A ver. Sale, no está... Eh... ¿What? ¿Aquí? O no, tampoco. Tiene un candado. Una manzana. ¿Sabes? Literal. Melocotón, ¿no? Dijo que eran melocotones, ¿no? Realmente lo que más le gustaban, ¿sabes? Al... A Gully no, O sea, no hay nada más para tocar. O sea, a ver. Que no. Bueno, puedo verlo otra vez, ¿no? Si es esa, Sí, si es esa, ¿no? Si en tu vecindario es. O sea, ¿qué? A ver. No sé. A ver, what the hell? It's going on. Manning O sea, o sea, ¿qué, ¿qué había? ¿Qué mensaje había? A ver, busco una cinta. Voy, o sea, campeón. A ver si la, si la encuentro, eh, Alex. Ver, tiene que ser el piano, ¿no? Por narices. Lo que pasa es que el código no me... No lo sé, la verdad. O sea, ahora mismo no tengo ni idea del código. O sea, realmente... Plan rollo... Joder. Pensé, ¿no? Que sería un poquito diferente. A ver, o sea... hell? La cinta misteriosa, eso no es, ¿no? O sea, es eh, jugador de... CBF. Grande, a ver. O sea, es que sabéis no, que no he estado atento antes, o sea, te estaba dando las gracias de, del follow y no, no he estado atento. LOL, gracias campeón, ole eh, o oh no, eh, accidentes. ¿Qué? matará a Gully. O sea, literalmente, como he dicho, vi el vídeo lo descubrí por el Rubio, pero. ya o sea, lo había visto antes en Instagram y digo, ¿qué coño de juego es este? Oh, eres tú. Haga lo que hagas, no. Fija de fruta oh, no. ¿Qué? Wooley, Ha tenido un accidente Le ha metido un catanazo ¿sabes? Un accidente es cuando pasa algo malo Pero no es culpa de nadie Segura Los accidentes pueden ocurrir en casa En el gol en la zona de los juegos Te puedes hacer pupa en casi todos A las 3 y 45 3 y 45 Vale Eso es una pista ¿Dónde parece que tiene pupa? Eh, rodilla, supongo. hurt his knee. Nice. 3.45, ¿no era? O sea, es que está lleno de. de, de ¿qué, qué, ¿Qué? O sea, ha dicho que. ¿A dónde tenemos que llamarle? 345. A ver, o sea, ese dato. Si sí, me quedo atascado, hostia, me, me ayudáis como siempre y es la caña. No soy muy bueno en los juegos de puzzle, pero. ¿Cómo? Aquí, ¿no? O sea, no soy muy bueno los juegos de literal, Pero o sea, soy full creador de competitivo Y este tipo de juegos también pues, me molan, ¿no? Igualmente Bulli, Amanda, me duele mucho no va a venir? Do? El doctor no está A ver si podemos salir. ayudar nosotros, ¿qué? ¿Qué herramienta podemos usar para ver la herida de Wooly? ¿El monitor cardíaco, la máquina de rayos X o la bácula? Vale, o sea, me quedo con la... Eh, esto es lo de... Vale Nada más no hagas enojar a Amanda, en serio. Antes que me equivoqué, te lo prometo, cuando ha llegado, literalmente, o sea, digo, ¿cuál era, o ¿sabes? ¿Cuál era el nombre, o ¿sabes? Metí tres o cuatro pelazos. ¿Cuántos finales tenía, campeón? Cuatro, ¿no? O sea, a ver, está gracioso, no obstante. Por eso me, me pareció guay, ¿no? El juego. Y bueno, la idea tan macabrosa que tiene también, pues me pareció muy eh, creativa, ¿no? O sea, un sistema de cintas y tal, VHS se ve bien en cierto modo. Vale, entonces me voy a las 3, eh, 3.45, eh, 3, 3.45. Aquí no había un reloj grande, ¿eh? O Ahí sea, este, ¿no? Supongo. 3.45. ¿Puedo tocarlo? Vale. Ah, le falta una manilla? O sea, si le falta una manilla, este no es, ¿no? O sea, pues ¿debo de encontrar la manilla? O sea, ¿o ¿cuál será? 3.45, sea ¿sí? A ver. Supongo que serán todas, ¿no? ¿Cómo coño lo muevo? Ahí. Ey, ey, ey, ey, bro. No, vaya locura 10.50 pong en el robot ¿Qué? Te parece Una consola A ver Ah, vale, en este ¿eh? Voy para allá campeón Gracias O sea, a ver Es que, claro El juego tiene su, su trayectoria, ¿no? Aún así O sea Bastante cómplice. 10 horas 2 minutos Vale Vale, 10 eh, 50 minutos Oh Mierda Mierda Mierda La cagué, gente eh, ¿Puedo bajarle? Bajarle, perro wow Tío, me trolea, ¿eh? Me cago un panel Troleazo, ¿eh? Sabro, bájale Diez minutos Bueno, espera, Lo dejo clavado Y ya estaría A ver, ahora Vale Uy, perdón, coño O sea, me cago en la leche He puesto... Ah, nani Lo siento, he puesto... De verdad, ¿eh? He puesto once, tío Miedo me da, gente Carabro Carayu What vale, o sea, ¿qué? Algo se despierta. Ah, el. Eh, eh. Vale, y aquí 3.40, ¿no? O sea, vale. Eh. Primer reloj completado. Ah, o sea, ¿qué son todos los relojes? ¿En serio? ¡Qué locura! ¡Qué locura! En serio eh, Me dijiste 3.45, vale. O sea, Va, ¿ok? O bro. Broken. Eh, eh, un momento, me he equivocado, coño. Ah, las tres. Eh, es menos cuarto, o sea, espera. Tengo que darle toda la fucking vuelta. What the fuck? Dale para acá, mamá, huevo. Flipa que se ha sabe ¿sabes? Lo que me mola de las cintas es eso, que tiene que estar hiperpendiente, ¿no? O sea, tendré un mecanismo o algo al cual yo deba darle O sea... What? Me he puto equivocado, o sea, hola. Mala ahora. Me había equivocado, coño, perdón Papísimo No me había puto equivocado, me había puto equivocado O sea, me he hecho el he lío Literalmente Vale, eh... En este, supongo que será Las, eh... ¿Qué? Porque las horas, o sea, eso no me la ha dado, ¿no? Realmente, y este puzzle Tanta info me ha dado en tan poco tiempo O sea, literalmente O sea, que nos queda ese de ahí, ¿no? Y me hace falta, esto es uh, uh, Vale, vale, vale, lo he pillado, gente eh, O sea, perdón, las 4 menos cuarto Qué guapo, tío. O sea, está gracioso a ver el sistema de puzzles. La aguja negra. Eh, ponla en el 3. Vale. Eso es una, una locura, eh. La cantidad de puzzles que tienes en dos segundos. Gracias, campeón grande. dale. A ver, eh, si me veis que matarán con este, sobre todo, en este tipo de vainas, sí. Porque a la larga no lo sabía, ¿sabes? What the hell? What? LOL, caja fuerte. Espera, espera. Todo se. Eh, todo se puede. Vale, ¿puedo dejarlo aquí un segundo? Caja fuerte eh, 826 ¿Eh? ¿Aquí no estaba la caja fuerte? Me ha troleado, gente Ahí había una caja fuerte, fuera de coña Había una caja fuerte ahí, eh Me ha troleado Me ha troleado, que flipas ¿What? Me ha troleado Vale, me falta un reloj algo, ¿no? Creo, o sea, este de aquí, ¿no? Porque este no creo que sea, ¿no? Dudo muchísimo que sea Claro, este no, este no. Qué coño. Me ha troleado que te cagas, ¿eh? Ese error de ahorita. Este, ¿vale? Y el cassette, a ver. Voy, voy a poner el VHS. Fumada, ¿eh? Todo se puede. ¿Qué miedo me da. Qué mío, qué mío, gente. What the hell? Por otra Amanda, vez soy Amanda Y yo soy sí, Gully Pobre Gully Es un nice día de estupendo de para picnic. un picnic ¿Cuál es tu comida favorita? Gente Petroleamos oh, like A mí eso no me gusta nada me iba a decir voto, gente ¿Qué es ese olor? Eh, nunca había eh, olido Nada igual mm. por, favor, oh, Amanda, know, tío, por favor, déjame enseñar a Amanda, tío Por favor, déjame enseñar a Amanda, porfa right. Tienes razón, It's huele muy best. mal Dime que puedo ¿Qué señalar tú a Mando. crees que lo que huele tan mal, eh, tú, ni a no, fine. Eso parece estar bien, mentira. Todo aquí el queso. Guau, que tiene right. razón. It's está bien rico, ¿eh? Proteína, gente. Esto también eh, se está pudriendo. ¿Sabes por qué? Las cosas se pudren cuando ya the no the están vivas. Anymore. ¿No sabe decir ahora qué muerto Muerte, ¿pues <risas> eh, muerto y puesto! ¡Ja, muerto! ¡Pobre Gulli, eh! Eso no está... Podría solo tiene bichos eh, para más proteínas, literal, eh hazte caso Esto debe de ser una alusión ahí De Alex, te lo juro, ¿eh? o sea, es full y de esta parte Rollo, están dentro del tocón. Además, rollo que te eso? qué es? ¿Tío, ¿Un zorro? El pobre señor Zorro está muerto y pudriéndose. ¿Qué crees que lo ha mandado? ¿Qué es eso? Tú, niña No creo que fuese eso? eso? ¿Qué eso? Mira la lengua tan graciosa que tiene. Eh, pistola Sería genial que, que hubiese ¿Cómo? Bro, bro, se cabreó Voy, voy, voy Señora, Amanda Una, una trampa, ¿sabes? Me pones un cuchillo y una pistola Se la va a la pinza, Esto ha ido demasiado lejos, Amanda El tonti. Pobre estorro, <tose> cabrón Siento como yo también Me pudro Pero como si estuviésemos lejos Vamos Ya es la niña podrida Dale, sácales el 6 ¿Cómo estamos? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue el fin de semana? Trato, eh. eh. ¿Te está gustando? Está gracioso. Lo malo es eso, tiene que estar me, mega pendiente, ¿no? A ver, también lo veo con un potencial grande en Kali Sensei. Para lo que ya sabes, ayer superamos, ¿no? Bueno, el sábado superamos los mil suscriptores ya en YouTube, ¡qué guapo! O sea, literalmente. Poner, no. Te jodes, Amanda ¿Qué tal el fin de ¿Cómo bien fue? También este fin de semana lo he tenido jodido porque he tenido. Me he muerto, gente. Gente, he muerto. Seguro que he muerto. Amanda What you bitch La cagué ¿Por qué la cagué? Por decirle que no Gente, en serio ¿El Mickey Mouse Supongo la, la, la manda mamá huevo ¿eh? Tengo que volver a empezar todo O solo to cuando Amanda tenga el cuchillo Y hablando En serio A ver Vale Aquí Eh, veo algo ¿Te refieres al a, horno? ¿Al horno Alex? ¿Sabes eso? Es esa vaina. Eh, mira, la pegatina del bicho. Es esa vaina? Ahora. ¿Es el horno entonces? Pero funciona en el, en el mundo espectral, o sea. Ah, no, bueno, lo vi a quemar todo. Al, al, máximo, al, al máximo grado posible. Púsame a 30 minutos, compadre. Va a salir viendo, yo, puta. A ver. Ponle el fuego a tope. El fuego a tope. Voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy. Amanda is dead. Bits Vale, vale, vale, vale. Off, oh, no, tío, mierda. Me he pasado un momento. <risa> Eh, hermano, yo mi plomo máximo, eh. Vale, ready. Ready to the wall. A ver. Miedo me da, eh. ¡Oh, ¡Hijo <ríe> de puta! <ríe> <ríe> me jodes! Vale, eh, le hemos incendiado la casa a Amanda, bueno, a la cocina, gente, y ya estaría. Eh, y ahora. <ríe> Malita sea. ¿Qué es esto? Pastel de carne. uy What? Se les quemó la casa, será por más mero tú. O sea, Literalmente F por su casa ¿Quiere matar a Guli, Seguro, campeón Alex, segurísimo Ingrediente 200 gramos de papa eh, 200 gramos de champiñones Y carne, me da queso Vi una trampa por ahí, gente, será para una rata Pongo el queso en la trampa de ratones Clavado, no, la trampa de ratones, a ver Wow, perdón O sea, no lo puse bien, ¿no? Ajá Muchacho, su madre! Atrapamos a rata tú y gente eh, rica... Uy, Rico pastel, ¿eh? Rico pastel de carne muy, o sea, la sanidad viene aquí a nuestro hogar Y madre mía ¿Sabes qué me dijo? Champiñones, ¿no? O sea, las setas de <risa> ratatouille muerto Con yo, su madre 200 gramos de champiñones ¿Vale? ¿Qué a eso? Un poquito de aliño Va a estar la tortilla de patata riquísima Eh, Papas eh, Aquí había una info, ¿no? Creo o Se ponía papas, ¿no? Aquí pálido rosa patata, la luna Busca la comida que te pide eh, Los champiñones no, y la luna Pero aquí no había una maceta a ver Era una luna, ¿no? Esto es un demonio En la luna, me lo llevo Entonces, supongo que tengo que ponerlo en el agua, campeón Alex, aquí A ver Vale Luna eh, en la maceta del tirón Mira la papa Increíble, en el agua, what the hell Velocidad, la creciera sin tono, eh. de rápido Vale, ¿y qué te dice? O sea, precalentar el horno a. Eh, 525 grados centígrados. Eh, aluminio y poner a 50 minutillos, ¿no? Gente, le podemos meter el papel y tal dentro. Más merdo. 50 minutos y disfrutar, ¿sabes? Demoníaco, cabrón. ¿En tu vecindario? ¿Otra vez en tu vecindario? Está no. Ah, pero ahora pasará algo. Había cadáveres, gente, de rollo... ¿Me entendéis? Cuando alguien... La escena del crimen, ¿no? Una sí, Amanda. Y yo soy Gully. Eh, esto, Amanda, a, a lo mejor algunos de nuestros amigos podrían volver al vecindario. Pero a qué costo, ¿eh? ¿Ya no, va, ya no me va a Ratatouille, no. O sea, <risa> Ratatouille <-tweet -dose> 2 <risa> se canceló, campeón. O sea, literalmente, Amanda se cocinó un pastel de raza Literal, ¿eh? Hoy quiero mandarle algo especial <risa> a mi amiga a Ratatouille murió y tal me tengo que ir a la tienda y comprarle qué you know comprarle qué a dicho, chucherías ahora mismo no necesito right ir now. allí bro casi la cago Let's que go sí go a vamos a le una tarjeta a mi amiga like y tal ¿Eh? kind of ¿Qué clase de tarjeta debería comprarle cumpleaños y tal no That's not the right card. Eh, esta de aquí I don't think we want this. I think Creo que Amanda está confused. confusa <risa> Woody hmm. No mueras por favor Un secretito ¡Oh, Felicidades <risa> Woody A lo mejor eh, podemos ayudarla Cumpleaños gente. Cumpleaños, ¿no? Oh. Sure right? Que sí, mamón it looks like it. Estoy seguro de que tu, de que tu amiga le encantará esa tarjeta. Más merda. Amanda, mi amiga es... Mi amiga es... Se le va la pinta. Mi amiga está celebrando su cumpleaños. Hay algo especial de comer para mi amiga. ¿Dónde puedo Vamos a comprarle unas chuches deliciosas. Mamma mía. Espero que no me ratee, ¿vale? Porque aquí carne. Pobre gully. Genial, vamos a. ¿Cómo ¿tú a... Tú ¿Qué? ¿Qué? Ahora no encuentro la tienda de chuchería. Nosotros no sé dónde podemos ir. Pues sea, sí. Al cielo, más No hagas eso. No quiero ir ahí. Ah. Bueno, pero si la, la has hecho tú. No He dicho que no quiero entrar ahí. Toma no. guapo. Se ha comentado a Woody, ¿eh? ¿Serás caníbal? ¿Eh? ¿Por qué no puedo pararlo? Oh, es de... Espera Se ha pausado Gente, se se rompe, tal Lo Esto es la de... me No me gusta nada lo que hay aquí ¿Crees que podría...? ¿Para qué? O sea, estar en la puta carnicería ahora por perder la cuenta de Calavera Y solo tengo esta Qué putada Y eso campeón No tenía verificación dos pasos ¿Y qué tal? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo te está yendo el final del trimestre? Eh? Bueno, del año, ¿no? En sí What? Me ha colado aquí lo de la universidad no Supongo que lo de la universidad europea Tú nada más eliges Qué raro eso, eh O sea, todas las tiendas de carne Que te valga eh, lo que te diga manda me, me suda la banana, ¿no? El literal, Alex ¿Qué narices, eh Tiene algo especial de comer para mi amiga Cring ¿Y qué tal campeón Calavera? Eh, ¿queréis...? Costillas felices, eh, pierna feliz o uh, Eso Déjame salir What? Esa es una tarjeta de cumpleaños preciosa Quieres dársela ahora a tu, a tu amiga Acaba de quemar todas las putas tiendas Quieres escribir para ¿Quién debería enviársela? ¿Quién debería enviársela? ¿Quién? Uli, bro Uli, esto cumple Te van a Alex, eh Pobre ¿sabes? La oveja me da pena. Podremos salvar a una oveja. Vale. Eh... ¡Oh! ¡Se ha movido la muñeca! ¡Qué! Yeah. Gente. muerto, ¿no? Gente, la muñeca. Eh... ¿Cómo? Eh. ¿dónde, ¿Dónde fuimos? O sea, ¿Qué? 24 eh, comida caramelos eh, sobre, 24 comida caramelos sobre, ¿vale? ¿No? O sea, ¿será eso? 24, hostia, la cagué, ¿no? ¿Y tal, sí la cagué La cagué, la cagué, ¿dónde descoloreo? Increíble La cagué, tío 24 dulces carne, 24 dulces carne, voy a full What? 24 dulces carne eh, 24 dulces Carne Guts Guts, o sea, es el código Pero ya no puedo matar A la muñeca porque no está, ¿no? Guts, vale Y la caja de ramita estaba Fumada, el juego está guapo, ¿eh? O sea, está bastante gracioso el Miedo me da, o sea, un poquito eh, Un poquito a Little Beat Amanda Pacoff Amanda Arventure la niña, eh, yo. Hola, amigui llama, No me digas amigui te, te meto ¿Qué? Uli ha hecho un sonido de animal Ajá ¿Puedes imitar una oveja? ¿Qué hace? Pobre Guli, ¿sabes? Es incómoda Vaya sí? No es igualito que yo ¿Qué? ¿Qué, qué, qué? qué? O sea, espera. ¿Eh? ¿Para qué? Me has estafado. O sea, vale, ¿qué es eso? Tormentas, ¿no? O sea, debe de salir aquí. Con eso. Fumada, ¿no? Thunderstorm Vale. Un of... ¿Qué coño era eso, Alex, campeón? Qué raro. Un montón de animales. Muy divertido para pasar tiempo con animales. Son distintos a las personas. Ah, tenés, eh. ah, alerta. Polo. Si suena alerta, lo pongo en el tirón, ¿vale? O sea, tendré el, el clic en medio de pausar, eh. Las no hablan, tonti Qué tontas a ellos. Mira estos carteles, vamos a hacer los sonidos de los animales de los carteles. Vale. Uh, Vale, eh. Cabra, pollo, cerdo. <risa> Qué divertido los animales, hacen unos sonidos muy graciosos. Graciosísimo. Está el campeón de Seis Lobos! ¿Cómo estamos? ¿Cómo es el fin de semana, campeón? Vamos a ver una familia de animales. ¿Quieres saber las gallinas? ¿Puedes decirme dónde están las gallinas? Oye, que son muy igual, ¿eh? O sea, madre mía. Mamma mía, qué, eh, ¿Qué, qué creepy, chico? ¿sabes? Quita la eh, ¿Qué? ¿Quién tiene arañas, tío? ¿Y, y, ¿Y qué? ¿Y ovejas y serpientes? Gente, creo que y la I casa see, le dio el mondangón, ¿no? Miren la casa y tal. Veo a un papá gallina. la gallina y tal. ¿Puedo trolearle? No. no. <laughs> Eh, eh, eh... Parando. Mal, pero bien. ¿Y eso, campeón? ¿no? ¿Por qué? Gente, le quise trolear y no me dejo. Increíble. <risa> quería trolearle, campeón, el lobo. quería trolearle. <risa> quería. Eh... Tornado. Eh... Vale. <risa> la gallina es la mamá y sus bebés se llaman polluelos. Ajá, eh. Se los comen, ¿no? Nice. Ok, Amanda. Ok. Creo que toca visitar a las ovejas. Gente, se fumó terrible canelón, eh. La cabaña y tal. Mírenlo, gente. Chip, has dicho, las ovejas. Es como bufete, eh. Nadie dice, está gracioso el juego La idea está bastante chula, eh Alex y Lolo Mira esa presión todas las las que están Donde tienen que estar ¿Eh? eh, Gully Eh, eh, eh Puzzle, puzzle Puzzle, puzzle Es que, vaya, si la cago Esto no está, gente ¿Saldrá, eh? ¿Igualmente? No creo, ¿no? Vale ¿Le doy? Fumada Espera, eh Me ha que Está bien, campeón. Y luego, a ver, no es la misma asignatura. Obviamente, sintaxis lo vas a tener que llevar literal. Si pillas letras, lo vas a tener que llevar sí o sí. O sea, es una troncal que se le llaman y esas cuentan. Y geografía contaría una parte solo de historia. Entonces, el esfuerzo en sí está bien porque las ha aprobado campeón. Pero sintaxis tiene que meterle bien duro. Y ya decía yo que estos días, claro, la, la semana pasada te veía eh, más desconectado, ¿sabes? Digo, a lo mejor tiene bastante examencillo que hacer. Pero no te das anime ni mucho menos. A ti campeón y campeón. Ah, en dos semanas lo pruebas y a tomar por culo. Teniendo la base del examen, lo sabes, ¿sabes? La cabaña había cosas. La cabaña, madre mía. Mira, esta está bien. Se echó... ¿Cómo se llama eso? bispring eh, en los ojos, ¿no? ¿No ayudes, eh, no ayudes al gato. ¿En serio? Debes... ¿Qué, ¿Qué es eso? Solo No tiene a nadie que lo quiera ¿Qué? Sat sola Si no te mata Pero ¿Los finales? O sea, sin ¿sí sería uno de los finales O sea, que no lo entiendo No la ayude Sola tiene a nadie que la ayude no lo ayudes, es un final. ¿Te mate ya? En serio. ¿Qué me dijo y tal? Pues la ayudo. No sabe, quiero seguirlo. Gente, la oveja está un poco pocha, ¿eh? ¿Qué debo hacerle? Gente, sé que. No. ¿What? Gente, la cagué. Sí, ¿no? Vale. Uno. Eh. cinco Coño, borra. 1, 5, 0, 325. ¿Qué coño? Un rollo Slender de Ronald Mardona. Sí, bro, puedes sacar una pistola y puedes sucar? Puedes como partirle, esa A ah, la madre. Ahora pon. Eh, o sea, 150, 325. Sí, ¿no? ¿Está bien ahora? Dale, en el. Pésame. Dale el pésame a okay. Vale, o sea, Kate es la, la amiga de la niña Se ha roto el juego, eh O sea, se ha roto Vale, y ahora cuando le dé Se supone que se ha roto Ahora mismo no me apetece jugar ¿Ha cambiado esa mierda? Sí, ha cambiado Ahora creo que tenía eh, que seguir la cinta Qué guapo ¿Sabes? Lo que me mola es eso Que va cambiando, ¿no? Progresivamente O sea, está graciosillo, tío A ver, la idea es creativa, la verdad O sea, está bastante bien Expediente escolar, quejas de comportamiento, eh, pedir cinta para revisar casos de desapariciones. Fumada, ¿no? Vale, o sea, el ladrillo este, gente, ¿cómo coño lo pillo? Una torta, o sea... ¡Lol! ¡Feliz cumpleaños! ¡Es verdad! ¡Qué fumada! ¿Qué fumada? ¿Cuándo la ha puesto aquí, luego el Elinobosigales? ¿Pero qué? Eh, vale, un mes queiro. Se puede, ¿no? Enhorabuena, ya eres un año ma eh, más mayor. Espero que... Vale, eh. Pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe. No, aquí no cabe. O sea, es en el robot, ¿no? Ahora en el armario. Ah, pongo el código. ¿De qué dice Allied, eh? O sea, está mintiendo el puto pastel, eh. eh 0882, vale. 0882. Vale, 08. Coño, y yo para allá, perro. 8. 2. 08821 Me no pillado la referencia, creo eh, el, ¿El pastel está mintiendo? ¿Sabe dónde? Ah, en el robot, vale o sea, Es que claro, estoy full puto concentrado En esta mierda, porque de verdad Está increíblemente complicado, eh O sea, fuera de coña ¿Sin vosotros? Ah, lo del portal, vale Literalmente sí es verdad que lo dice, el, la, bueno, la matriz El núcleo, ¿no? 30 minutos. Ah, 30, 125 grados. Vale, 30 minutos, 325 grados. El pastel. 30 minutos. What the hell. 325 grados. Vale. Ok. What? Uy, ¿qué cojones es esto? ¿De qué dice Light? Es del portal. Sí, sí, o sea, pero claro, no, no me había caído, campeón. Yo no me acuerdo tanto. Yo no eh, me acuerdo tanto. No pasa nada, campeones. Igualmente siempre me ayudáis en los juegos de puzzle. Ya me jodería. O sea, siempre, siempre. Cuatro velas. Eh, ¿Cómo? Espero que tú eh, año esté lleno de cosas buenas. Con cariño, Blabob bla, bla. Matemáticas fijos o sea. A ver, sería cinco, ¿no? Cinco, cuatro. Uno más uno. O sea, uno por uno. Uno más uno, dos. ¿Qué coño? ¿Tres? ¿Cómo lo escribo si no tengo boli? Pero, ¿y eso dónde lo pongo? ¿En el robot otra vez? O sea, todo esto en el robot. Porque tiene dos velas. O sea, a ver, vamos. O sea, sería. ¿What? 8, 4, vale. Eh... Bueno, sí, sería 2x2, claro, 4, 5. Ah, vamos a probar esa combinación. Vaya. ¿Qué es el código robot, voy a ponerlo a ver. ¿Qué nos dice el hijo puta? En el robot, a ver Se ha roto ello ¿Cómo? Vale, cuatro Vamos a probar la otra combina. Oh, oh Voy a morir Voy a morir No era ah, no pasa nada Lo que hay en, en la que, En la tarta Está en tu culo En la Tarjeta me equivocaba a restar eh, un número, ni te preocupes, campeón, y luego o sea, me he puesto nervioso porque se ha escuchado algo, yo no sé si vosotros lo habéis escuchado. Literal, eh, vale, está en la tarjeta. Vale, pero. what? Está en la tarjeta, está en la tarta, la parto entera la tarta. Toma por culo, ¿no? O sea, a ver. No. Puedo saltar. What? Ahora creo que tienes que poner eh, ese código. O sea, el de la tarjeta, dice. Blabot. Con cariño, Blabot. O sea, tengo que poner Blabot. O sea, pero no hay nada, ¿no? O sea, ¿o dónde? Ah, el otro, vale, voy. O sea, a ver, eh, 8, 4, eh, 51. 51. 75. Le doy. Pon eh. ¿Dónde la musiquita? A ver, aquí. Hostia, la leche. No, no. Entonces, en el robot no. Lo quito. Vale. Vale. Eh, pues hago la, ambas cosas. Espero no morir para no volver a empezar. O sea, realmente. No. Ahí no te Tú has Os ha dicho, o saqué. Vale. Eh. Me dejas tocar. Uf. C, o sea, what the hell Vale, eh, C, D eh, C, D, C, F, vale What? Tampoco, ¿cómo era? No sé, campeón, o sea, se supone que ya está, ¿no? El de la, el de la tarjeta de cumpleaños está, ¿no? Ah la vela, la tercera vela, claro, ¿eh? el, el cumpleaños feliz coño, claro, claro ¡Uh! Hijo de puta ¿Eh? ¿No, he eh, seguido, has tocado de mal? Qué mal rollo, el lobo y Ale Vale, eh... Oh no, eh, Accidente, otra vez? ¿En serio? ¿Otra vez esto? No tenemos mucho tiempo ¿Confías en mí? Sí Hija puta! ¿Estás preparada? ¡No! Voy a tener un accidente ¿Otra vez? Cuando un amigo un accidente A veces Nadie puede ayudarlo Pero podemos intentarlo No, Amanda Estoy bien I just, uh... El pobre Wooly está so confuso. Tenemos que ayudarlo. Really cabeza? o sea, ¿en serio? Aquí. Solo no tenemos que saber qué le pasa. ¿Qué parte de Wooly está rota? Eh. Willy's head está rota. Pero, doctora Amanda, ¿qué es lo que está pasando? Vamos al paciente. Here, Toma, Wooly. bébete esto. No quiero drogar. No sé, Amanda. ¿Leche? Es todo de mentiriquilla, ¿no, bully Qué, ¿Qué cringue va, ¿eh? Esa ja puta manda Y tirte la cara de manda un palazo ¿Lo va a matar, en serio? Tenemos que operar el cerebro ¿Cómo? ¿Qué debería usar para arreglar la cabeza, Wully? La tierra ha matido los fortes No sé, jugamos una vez a lo de cirugías a los cojones Pero supongo el martillo Podría ser útil, pero eh, ¿qué otra cosa podemos usar? Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, esto. Las cosas podrían ponerse muy feas si usamos eso ¿Pero uh, well, fuertes. Eso parece difícil de usar, o sea. Pero puedo intentarlo. ¿Cómo? Me he engañado, vamos a usar las tres cosas. ¿What? ¡Pobre Igual usar los tres. El paciente está un poco alterado, voy a necesitar ayuda. Mírame, mírame, compadre Míreme, mire, eh. Amanda, era una asesina A ver cómo me vas a ayudar Pica Bro, no te cargues a Guli. Ah, no, bro Vale, pausa No puedo Can, stop, es que I refuse, impossible I refuse What? Muchas gracias MasterCraft por ese mega follow Ronaldo. Espero que disfrutes del directo y de las grandes personas que forman parte de esta gran comunidad, papá. ¿Qué cojones, bro? Tengo miedo. ¿Qué tal, campeón? ¿Cómo estamos? ¿Cómo fue el fin de...? se nos muere, ¿eh? Increíble. Maneame. Maneame esta, ¿no? Pero nos va a morir Gully. O sea, literal. Pero no puedo hacer nada. Increíble. Ayuda, manda, claramente. Entonces no vas a ayudarme. No hacerlo yo sola? ¿Qué? What the hell Vale, creo que Gulli, gente Va a estar en vuestro Supermercado disponible, ¿no? O y tal The last video what the, what the fuck Se durmió la pobre ¿eh? Eh, La peli favorita de Riley eh, El señor de los ¿no? Vale Feliz cumpleaños ¿eh? Ajá, entiendo Sacaremos los finales <ríe> Literal I'm ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Gente sigue el mes, en serio? A ver, solo por... A ver un momento, solo por curiosidad, campeón lobo. Ya sabes lo que voy a hacer, ¿no? Señor, una persona, ¿sabes? ¿sí? El mismo se sigue. Como ha venido Alex, que es un encanto de chaval, ha venido el Mastercraft, el niño ese. Normal, campeón, o sea, para que veáis la diferencia. Literalmente. Literal. Vuelta. Eh, vuela alto, Udi, o sea, literalmente es que anécler, eh. Alex, cuidado, eh, con eso, eh. Es Kanegler. Es que y no están aquí, eh. voy a hacer. Eh, voy a hacer lo mismo. Ahora eh, que tenía eh, que equilibrar la, la balanza. No, o sea, literalmente quería ver un poco, ¿no? Una procedencia. O sea, y es jodido, eh, pero vale como es una buena persona, o sea, un buen chaval o sea, igual que vosotros y vosotras, loco y ha venido otro o sabe en plan rollo full eh, reventado ¿sabes? Eh, en cierto modo sabía que iba a pasar eso con este juego un poquillo, pero no tanto ¿sabes? ese muy Poderoso, ah, no, claro hombre. mira tú, has venido ¿sabes? de puta madre súper enrollado, súper educado literalmente se ha eh, ayudado y, y en plan rollo, no, no voy a hacer tira spoilers, he esperado incluso de forma respetuosa para escribir, al igual que todos harían aquí no o sea, dando ejemplo también de ello dice mucho de ti, ¿no? ya me jodería esto es la... ¿Qué? Verano Que le pica la... ¿No? Dice, ¿cómo? Verano 1984, ¿no? Wow, amazing Y se agradece, ¿no? Yo lo agradezco de corazón, la verdad Me he traído este juego porque sé os mola Los juegos de terror y mola este tipo de vainas, ¿sabes? Tengo elegir las manzanas ¿Cómo? ¿Cuántas sillas? ¿Cuántos champiñones? ¿Cuántas frutas? Vale, ¿cuántas luces? frutas champiñones? ¿Cómo? 2, 8, 60, o sea, eh, eh, literal Ese era el número A ver O sea, hay 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8 Champiñones, ok, vamos a comprobarlo De todos modos, how many fruits ha dicho, ¿no? O sea, me, me gustaría, o sea, ahí está La, la referencia full, pero a ver O sea, vale, aquí vi una, ¿no? Vale, una. 2, 3, 4 5, O sea, vale, 6 Ok, ok También está el 6, eh... How many chairs, ha dicho, no, Silla. O sea, una y... Y what the hell, no Había una rata ahí? Vale, o sea, la otra silla, vale, otra... dos sillas aquí Corresponde ¿Y qué dijo? Mesas, ¿no? Una, dos, o sea, una ¿Qué? Tienes que descifrar el mensaje para saber eh, qué tienes que hacer a continuación, ¿eh? Está bien, pero si quieres vamos a darle más libertad Que le intente claro sacar eh, si vemos que se ataca, eh, le ayudamos, claro No pasa nada leñe y si me di cuenta deja ah, eh, peor eh, con todo y eh, le falta. No pasa nada, campeón A ver, está bien, está bien. la, la agradezco, coño. O sea, literalmente. No falta tanto eh, para sacarlo. A ver, está gracioso, ¿no? O está, sea, pero la cosa es eh, todo, todo, o sea, todo el, el encriptado que me ha mandado. Vale, ¿y lo otro? ¿Lo otro qué era? O sea... ¿cómo ni? O sea, vale, sería 8, 2, eh, O sea, 8, 2, eh, 6... Y me faltan dos más, ¿qué era? El Lobos y Alex. O sea, y F? o sea, ¿qué, ¿qué narices era? Por contar. No me acuerdo ahora mismo qué coño era. ¿Hornos? No. Todo lo que tienes que hacer está en la última cinta que has visto. Ah, ¿en la última. A ver, era esta, ¿no? Vale, voy a poner otra vez. De todo modo, es que me falta uno y no sé qué es. Voy a ver la cinta voy, de una. Sí, ya sí, está bien. Champiñón. Ah, champiñón también, sí. Esto también, lo último, ¿qué coño era? Ah, hay... Luces, vale Entiendo, ahora entiendo tú, tu carajo Eh, gracias no sido Por eso me habitado, aquí estamos jugando a la manda de tardes, Andaba Una Que dice el tío, si eh para saludaros. Muchas gracias por eso me habitado Que dice el gachón, en el Elden Ring eh. Elden Ring Temazo, eh, manzana, sillas, champiñones El último no lo recuerdo, frutas y, y, y luces eh Las luces, dos, dos, es cierto, eh entonces eso va en el... En el robocito ¡Guau! ¡Wow! Literalmente está jugando al Elden Ring ahora El gacho, increíble O sea, dos... Ocho... Eh, seis... Dos Ya lo he pillado Uy Espera ¿qué? ¿era aquí entonces? Vale, supongo que sí es aquí, ¿no? Ah, Papá pues, Geomón, dime eh, sí o no O sea... A, ¿A qué campeón? O sea, a este Sí, está bien, ¿no? El número al final sí concuerda Con el que habéis dicho, por supuesto no, sí, ¿no? Ha concordado con el número, ¿no? O sea, 2, 8, 6, 2. 2, 8, 6. Uy. 6, 2. Wow. Ahora no. Hostia, pues casi, ¿eh? Yo sé casi es lo mismo, o sea, me baiteo completamente. Full baiteo, ¿eh? Un cubo. O sea, el cubo. Lo único que hay aquí, es rollo? Para echar agua. O sea, sí, ¿no? Lo único Lilo Box Chiales en archivo. Y Jeffrey, o sea. Ojalá que la vida real se llena de todo igual a ellos Increíble, ¿eh? Vale, y tenemos una última cinta, ¿no? Esta... ¿Cómo que...? ¿Qué cojones, tío? Pelucas caseras. Vale, eh... Pelucas caseras, no sé. Se ha roto el juego, gente. Se me ha roto. Gente, se... me ha roto, cabrón? Eh... 401-258, 400... 400... No tenemos mucho, ¿qué? Pobre Goli! ¡Salven a Goli! Pelucas caseras ponía, ¿en serio? ¿Te digo una cinta amarilla? ¿Una cinta amarilla? No, o sea... No, no me ha dicho cinta amarilla, ¿no? O sea, no la he visto 401, 1, 5, 401, 2, 5, 8 ¿Qué? ¿Qué? me queda? O sea, ¿qué coño me queda por desbloquear? O sea... Ah, y la caja fuerte, no, vale No, no tiene sentido No, no, no No es la caja fuerte Hay una cinta secreta, ¿en serio? A ver, pues si queréis la hacemos, claro ¿Por qué no? Ah, vale, entiendo Tiene que ser aquí en el robocito, ¿no? O sea, este es lo único que me queda en el robot, ¿no? Ah, del tirón ese Jeffrey. Vale, uno, eh, dos, cinco eso eso. Eh, ¡Pinga la pinga! <risas> Lo que importa está... ¡Ay! Es el interior. Buena esa, robucito. Vale, me quiere decir que tiene dentro de algo, ¿no? O sea, entonces Jeffrey, Ale y el lobo. Yo creo que también eh, van el robot Sí, sí, todo el full robot, eh, al final Echale agua al robot, Claro, ¿no? Entonces me, me, me voy a sacar el corazón, eh A ver oh. Golem que duerme Se lo lleva, por favor eh, No me mates ¿No te olvides? De mí Rest in peace, bro Bla, bla, bot Vale, la, la llave eh, vemos la película que ha dicho Alex, ¿queréis verla? O sea, ¿será un final? Es que no sé, no sé cómo cojones sacar el final. O sea, ahora qué pasa si me lo hago y tal, ¿qué debo hacer? Porque supongo que tendré que hacer algo, ¿no? O sea, rollo, por ejemplo, aquí un ladrillo que no puedo tocar. Y no sé cómo coño cogerlo, la verdad. No, no, o sea, me la hago ahora, la roja y la amarilla, si puedo. Ya encontré una cinta, pero es reiniciar. Pero entonces, te lo termino ahora, ¿no? Eh, campeón, campeones, Alex y sí, el, el Lobo. Sí, ¿no? O sea, cojo la llave y me voy por el. por aquí. O es pues para abrir el, el baúl, el baúl, ¿no? Vale, entonces lo terminamos. ¿Ok? Ah, que hay otra cinta, coño. Amanda de Adventure. Podemos compartir. ¿Es la cinta naranja o amarilla? No, pero mira, por lo menos ya me lo habéis dicho ambos. Eh, ale y Eli Gracias, hay dos. Pues ahora lo hacemos en dos, dos segundillos. Pero es más naranja. No, sin problema. Eh, pues ahora lo hacemos del tirón, Mao. Ojo tiene mucho y podemos esquipear y todo. Ahora no, si tenemos el botón. ¿O no? Sí, ¿no? Podemos compartir, ¿sabes? RIP, Gully Son sonda, bitch Amanda. Te has cargado al Gully, ¿no, perra? Te has cargado, bully, ¿no? Mamá guapo Te cargado, be asesina Es Gully, ¿eh? No se puede salvar de ningún I modo, ¿no? You, so perra No quiero divertirme too. coloreando Son niñas raras ¿Por qué le llamas tontos, ah? Lo duermié Lo compartir con alguien le demostramos que nos friends, importa Los amigos pueden compartir toys. juguetes They can share snacks. Me vas a dar a Guli, ¿pues cero? Me mi comida we'll contigo. ¿Qué quieres comer? Like. La verdad no tiene muy buena pinta, ¿no? Productos lácteos, derivados de, derivado de Guli, eh, una hamburguesa, derivados de Guli y torra, intestinos de Guli. Carayo Yum, that's my favorite. Ajá, ah, ¿eh, Amanda. Uh -huh. cero? Amigos también pueden compartir. They can share Mamá huevo ¿Puedo compartir un secreto con ti? ¿Qué sí? Seguro es un secreto muy importante ¿Eso es secreto? ¿Sí? ¿Eso es Woody? Madre mía Sí. ¿De verdad puedo compartir mi secreto contigo? ¿Sí? Estoy fuera Que te apoyen En algún sitio ¿Qué? ¿Qué? Hermano, hermano, hermano ¿Qué, qué ¿Pero qué Tío, con el ladrillo. Ah, ahora lo coge, ¿no? Mamá Bits, ¿eh? I'm a rider Quiero un Ferrari Spider Madre mía, John compadre Mamá mía la que me ha dado Hamburguesa de Woody Salchicha de gente, De Woody Y queso de gente, De Woody Madre mía, pobre Woody, ¿eh? Chiquito lo Woody. Y mira Tremendo ladrillazo se lo mandó, ¿eh? Ma, ni Super Mario 64 Amanda, a Echaremos de menos el Literal. No enciendan su televisor después de las doce y media, gente. Parece Amanda y te da un poco de productos derivados de ovejas. De ovejas, carajo. <risa> <risa> <risa> GG grande, rip y rip, riguli. <risa> Os ha molado. hoy la verdad que traía un directo así, ¿eh? Este final es muy abierto. Sí, a ver, es como... Parece que va a seguir, ¿no? O que va a haber más películas o más lore, porque tampoco es que te dé mucha info, ¿no? Alex Chile ¿sí Lobo. O sea, por lo menos yo tampoco he encontrado mucha info, me gustaría saber qué cojones es la niña, qué es, o sea, porque hay una tarta cumpleaños, la gente te canta, o sea, la niña ha muerto, es Katie, ¿Quién coño... ¿quién coño es el Mickey Mouse ese? Es una entidad, ¿no? Van a sacar una segunda parte el año que viene y te van a cobrar otros 10 pavos, ¿sabéis qué es esto, no? Como el, ¿cómo se llama? Al Poppy Playtime, Lo mismo, literal me Ha ah, parecido guay. Mickey Mouse. El puto Mickey Mouse, tiene ¿eh? Disney. Escúchame, copyright, ¿eh? <risa> Tenéis razón de raza es Mickey. Pero ya sabes, el terror ha mitado. Eh, el infantil y toda eh, la mierda sin que eh, se monta. A ver la cosa, ¿sabes? Porque, coño, el Poppy Playtime me pareció una locura. Al primero, mira, me lo compré. Yo me voy a saber. El segundo sí que no. Voy a reiniciar desde cero. Voy. Eh, me lo hago entonces. Entre mandan al evento, el propi play time. El garden o oh, vamos bien. garden bam, bam. Eso me suena. Wow eh, ¿Es un bicho con un ojo naranja? ¿Es lo campeón? ¿Esto? Claro, claro El melogotón, exacto ¿Eh? 425 Guapísimo La de Goku, ¿no? Ponlo y cierra, increíble El melogotón Vale no tiene, no tiene nada, ¿ok? Su cinta naranjita Miedo me da La vemos ya Tía Fumada, ¿eh? Miedo me da ¿Dónde está la compañera Eh... ¡Hija no, de puta! ¡La muñeca cabrona! ¿Y la gente cómo deduce eso? Siempre he tenido la intriga Bueno, es ¿no? O sea, rollo... Me lo he pasado, pero me lo quiero pasar dándolo todo Jugada con su mejor amiga Ella es Katie, ¿no? Hija de puta, entonces... ¡Qué cabrona! You know, only... Ya no, pero que es, es muy duro. Try, uh, ah, bueno, yo, a bueno, mí no bueno, me salvaría campeón. No, no sé qué sea. Por suerte, por... Lauren, honey, que me he equivocado. We cake ice cream. We favorite, chip. Okay? Oh, sí, eso es lo que te va a hacer pensar, compadre. De la niña psicótica, ¿sabes? ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Hola, niña! ¡Existe! ¿Qué coño? Vale, pues ya sabemos que Katie Es la amiga de Amanda Que se ha comido Pero hay cosas eh, hipercomplicadas del mal normal Si te montas paranoia en la cabeza, o sea Claro, a ver, esto ya es un final abierto, exacto, Alex y luego Ahí está, ahora ponla, voy, o sea ¿Puedo sacar esta? O sea, espera Un momentito eh, eh, Las ovejas okay. eh, eh, Sola. Eh, eh. sí. Eh, eh. sí, vale, ahora. <risas> pues acabas eh, esa y pones eh, las cintas. A ver, a ver, esta, esta tiene que ser súper perturbadora, ¿eh? Y luego y Alex. Esta tiene que ser una paranoia. Mido me da. ¿Dale, eso del clip? ¿What the hell? 3-8-2022. 247 38 2022 2, 47 Niña Hermano, va a vestir como la muñeca, la hija de puta. Lol. 38 2002 247 Vale, es la hora, no tengo que poner horas. 2, 2002, es ¿eh? increíble. Mandé la catálogo, ¿sabes qué? fumada, ¿eh? Miren cómo estoy viendo cómo es azul esta mierda. ¿Qué? Está reventada, ¿sabes? La niña Él es Walt Disney, lo sabéis, ¿no? Cuidado que me banean en tweets 2002 y eh, están blanco y negro, ¿sabes? Porque sí, por la cara Ay, Porque es una cámara de seguridad, supongo, ¿no? Supongo es por eso, campeón, Lobo Hombre, en el 2002 seguro que las cámaras estaban en blanco y negro Algunas de ellas Yo tenía 7 años, o sea, joder Vale, dicho, yo maté a tu, a tu hija Sí, sí, sí Ah, están contratando a la niña, ¿no? Para el show pero en el 2002 ya existía el color. Sí, a ver, lo malo es eso: que como sea un establecimiento del Estado, como un psiquiátrico y tal, cosas así, complicado. Vaya paranoia, ¿no? Joder, fruta. Sí, yo, yo ni no es el. Hermano, no vea, ¿no? La vigilancia. Toma, para que pille. La niña es la killer. Psycho killer, ¿sabes? Psycho killer se queda corto. zoom, ¿eh? Completamente, que fumadog, ¿eh? Que van a hacer un Walter White. Yes, yes. We, we need to cut. <risa> <Yeah>. <risa> Literalmente. En serio, la tengo que volver a ver otra vez de nuevo. Eh. Walking the, Walking Dead, eh, walking iba a decir. Eh. Breaking Bad. La tengo que volver a ver. Vale. Eh, vaya paranoia. De cinta esa. Entonces ahora nos quedaría una cinta, ¿no? Literal. Vale, pues lo voy a parar aquí.